Bueno, como siempre estamos en las bullas del día. Eh, nosotros hemos tenido varios, ha eh, pasado varios contenidos durante la semana completa. Y ayer fue uno de los más hablados anoche, que fue eh, la victoria de los nacionales de Washington Ay, ante sí. Washington, no, en Houston. ganador de la, sí, la serie yo, mundial. Ganador, yo creo. Eh, yo pensé yo... que tú venías armado de pie a cabeza. Y se veía, se sí, veía de la bandera, de color. Color. Él tiene no, Yo estaba de en Washington. contra. Yo, la verdad, a pesar de que me gusta eh, el juego de Juan Soto, creo que va a ser la estrella, no solamente dominicana, sino a nivel que de sea. Estados Unidos. Sí, siga, siga. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos, vamos a decir, si un chico si de, de producción la pone la foto, Bryce Harper era el jugador insignia de los Nacionales de Washington. Bryce Harper era la cara de, de, como el mejor jugador de las grandes ligas el año pasado. A, a pesar de que Mike Trout sigue siendo siempre considerado el mejor. Pero por encima de Mike Trout estaba Bryce Harper, que era jugador de Washington. Entonces Bryce Harper eh, se fue de Washington el año pasado, sí. eh, a finales de año. Uh -huh. Cuando se fue de año, por mil, una cantidad de dinero Demasiado muy grande, de dinero. muchos millones... La gente dijo, concho, pues Washington no va a ganar. Eh, la gente lo... Se sintió lo, el lo hoyo. Sintió el no, hoyo. el tipo iba a los estadios de, de Washington y lo abucheaban. O sea, decían que el tipo, tú sabes, el tipo eh, salió de ahí y que Washington no volvió a ser. Bueno, ahí vino el dominicano Juan Soto y le dio eh, lo que le fa hacía falta a, a los Washington, Juan Soto, lo, lo complementó. Power. Entonces, a quitarse la figura de Bryce Harper y venir un novato. Y ganar sí. un campeonato con esa edad. Con esa edad, edad y no solamente porque Bryce Harper nunca ganó un campeonato con Washington. Pero eh, Fran, eh, Juan, Juan, Soto. Eh, Juan Soto sí. Entonces lo que hace es que la imagen de Juan Soto ahora mismo en Estados Unidos y en el mundo entero y que sigue el béisbol, la eleva a un punto ya, que es... Los latinos, resonante. los latinos. El béisbol de las grandes ligas no fuera lo mismo sin, sin la presencia de los latinos. No, no, y yo quiero felicitar a ese equipo, Washington. Yo la verdad iba a Houston porque yo... Me alegré cuando Houston sacó los Yankees, yo no quiero de los Yankees, y estaba Houston, pero, pero... se pone una gorra, ahí, ahí está, esa es la foto de Bryce Harper, ese Bryce Harper, ese fue el que se fue de, de los nacionales, y se fue para los Phillips, y mira ahora. Yo Él sigo a Boston, fue. yo sigo a Boston, uh -huh. pero el hecho de que en Houston no hubiera un solo dominicano, y que aquí está en Washington Juan Soto... Eh, Robert, eh, Rodney. Robles, y Rodney. Fernando Torotny oye, me que apoyar esa gente. hay que apoyar. La grande liga está como, como lenta. Como no. no, no, no. La grande liga no. en no. sentido de no. La verdad sí, que sí, decirle, sí, la grande sí, liga sí. no tiene el power publicitario que, que te, tiene ah, la eso, NBA eso. y tiene la NFL. Tiene, la Grande Liga tiene que mejorar un poquito más eso. Claro, Washington es la capital de Estados Unidos y es lógico que en Estados Unidos va a haber un gran impacto por, sí, por, se está por su audiencia en lo que es el ámbito Y es la y es primera vez, creo que desde 1976, que la ciudad de Washington no celebra eso. Pero hay que decirlo: la Grande Liga ha pedido un poquito en sentido publicitario comparado con la NBA. O sea, no es igual la NBA que, que la Grande Liga. La, la NBA ha vuelto después de LeBron para acá. A, a, a, a recuperar esa, ese, ese, ese, ese nicho, porque ¿qué pasa, Reniel En los 90, todo el mundo sabe que Michael Jordan tenía la, la atención de to, del deporte, o sea, la figura Michael Jordan tenía esa atención, todo el mundo era con chaqueta, hasta... Y la, y la Grandes Liga estaba en una crisis, ya estaba en una crisis hasta que llegó la figura de Ken Griffith Jr. y Sammy Sosa. Cuando y, llegó la Imaguay, la, eh, ma, la, ma, la competencia Entonces, Ajá, eso le la dio, la, esa eh, como dicen, la era de los heteroides, le dio eh, ese repunte a la Grandes Liga. Eh, y volvió. Hay documentales que lo dicen, si usted está de acuerdo de mí sí. conmigo, o no. Hay documentales que te que hacen ese análisis. E es así. Que como la Gran Liga, pero qué pasa, la NBA ha vuelto de nuevo a parar una gran tensión grande. Después o sea, de LeBron. El, o sea, después de LeBron para acá, hay que okay. decirlo. Eh, ahora, porque yo elegí el tema de los nacionales y, y eso. Los dominicanos, Juan Soto y ese equipo, eh, usó la bandera dominicana, uh -huh. la estaban celebrando. Sí. Los nacionalistas dominicanos se están pasando. Viste, eh, se están pasando el o sea, que, que hicieron. O sea, se están pasando o sea usar una foto que no fue así mirenla ahí están usando una foto en, en redes sociales. Por favor, atención a las personas que nos siguen en Facebook ay, específicamente. Ay, ay. Porque en Instagram y en Twitter y en YouTube hay mucha gente que no, no, no siguen eso. No, Dios pero me, en Facebook eh, es donde no usted visto. ve más vaina. La yo mamá no mía visto. a veces ve todos los disparates que y la. Y se le lo ponen, cree la pobre, Y verdad. no cree. Mami me dice cosas que yo, mami, pero no crea todo lo que usted ve en Facebook, porque en Facebook son medio mentirosos. A la gente que nos sigue en Facebook y van a ver esa foto ahí, que supuestamente han... Eh, eh, Fernando Ronnie, Juan Sotti, los dominicanos que ganaron anoche, andaban con la bandera sin, sin el escudo. escudo. Eso es totalmente no es fácil. Claro, la bandera claro. que se presentó anoche en eh, la celebración claro. tenía el escudo. Entonces, ¿Sabes, gente? Sí que me da miedo todo esto que está pasando, porque siento más que es una, estratega, una estrategia... Una estrategia eh, Exacto. Sí, para distraernos de algo grande que viene. Sí, tiene... Es que la gente... Esto es algo... Tú sabes que en el gobierno existe de todo, existen hackers, Amén. existen cibernéticos que pueden hacer esto y pueden lanzarlo. El, es de igual modo, eh, nos están durmiendo con el escudo y el combustible sí. está en el cielo. No, y el dólar 53. Y el dólar 53, la casi el 54. La no lo que hacen en YouTube. Y nosotros Pero... con el escudo durmiendo. No. O sea, todo el, todo el gobierno haciendo su trabajo, haciendo la... la gasolina la afecta más del... que el dólar. No porque el, el, el, el, el, el, Con todo, el alza de dólar sube alto. todo, mi amor. Sube, sube, todo. sube todo. Si tú vas y te la compra en 120 pesos, te costó el cartón de huevos si, estoy, si subió un peso pensando, el dólar. Ya yo estoy pensando, poner Yo estoy en eso ya. Y yo estoy analizándolo bien, y yo estoy casi a un paso. Y yo tengo, y yo lo Aprovecha, el. mi amor, eh, eh, la eh. plataforma, lo que te brindan los ojos eh. y vete a la vega haciendo eh. un cariñoso intercambio. No, porque, Pero vez, es lo que está pasando, mira, la yo gasolina está estimo que va a suceder algo bien grande. La gasolina que están sí me preocupa porque esto. yo he hecho 30 y 40. Pero perdón. el dólar debe preocuparte porque tú compras comidas. Tú compras comida. No, todo todo, compre, todo comida sube a medida no, que sube el, que el dólar. que la más Genesis que cobra por y YouTube. Y le manda, le manda. <risa> y no, le no, su me dinero. Me y la canasta familiar. No, no, no, y dólar, no. La comida sube no, cuando no, sube el dólar. No, nadie, ¿no? Re, no, no, eh, Néstor. Atención viajero de Sánchez Duarte, amigo de Genesis. Por favor, para poder <risa> debatir <risa> con él. Adiós, Rabel, Rabel, Rabel. Mi compadre bien. Darry, póngase claro, 100 dólares de lo mío. No, yo lo voy a dar para por debatir el... esa vuelta. Yo le voy a dar por donde es. Mira, cuando sube el bien, dólar, bien. sube el queso con el que oh. tú trabajas en tu cafetería. Sube el jamón, sube el pan, verdad, eh, sube el todo. ¿Te di dónde es? Sí, es verdad, René. Vamos a ver con ese escudo. Y, algo. y algo. Llegó para confirmar. No crean disparate. Yes la gente nacionalista se está pasando. Sí, están pasando sí. los se están pasando. Barriano, los barriano. La gente y no se creo están que la gente. Creo sí. que hay alguien que está haciendo ese trabajo para que se siga regando. No, no. Y buscar live, buscar view. Eso es mentira. Sí, sí, la bandera no. que estaba anoche en la celebración de, de Washington escudo. de los dominicanos tenía su escudo. Eso es totalmente falso. está creyendo a, en disparate. Por cierto, caballan. hablando con los, los gigantes. muy a... Mucha honra a que que es, es. No tenemos muy bueno que digamos. Dime, <risa> bella. Pero estamos respirando, ¿verdad? Sí, Cuando hay vida estamos y esperanza, con... ver, tenemos fe. Señores, nosotros continuamos con las informaciones. Sí, sí.